Colegas, Wilder y a Fernando por la información de esta hora de la mañana Estamos aquí en No Hay Derecho, estamos ya en la última hora del programa Saben ustedes que vamos de 6 a 10 en este horario ampliado Donde estamos la verdad bastante contentos porque básicamente su compañía es realmente muy importante para nosotros y además su participación a través de las redes también para nosotros es fundamental. Eh, hace, digamos, varios en varias oportunidades habíamos hablado sobre lo que pasa en Estados Unidos. El otro día veíamos esta imagen que fue no solo, digamos, difundida a través de los medios audiovisuales, sino todos los periódicos sacaban una fotografía que daba cuenta de un hecho que parecía hace algunos tiempos impensable y es que digamos el fundador de Facebook estaba sometido al escrutinio del de Congreso Norteamericano a propósito de lo que se constituyó en uno de los escándalos más grandes que se ha producido en torno no solo a la utilización de las redes sociales a las que cada vez más personas en el mundo están por cierto vinculadas sino al hecho concreto de que al vincularse a veces por consideraciones más personales, familiares, amicales ...o de inclusive laborales, uno entiende y viene y, y, y da y produce y promueve información no solo de lo que hace... ...sino de términos personales también sobre, digamos, su propio desarrollo y resulta que esta información ha terminado, en el caso de Estados Unidos, en manos de una gran empresa que a su vez utilizó esa información sobre por lo menos 87 millones de personas para generar estrategias muy concretas de campaña electoral para luego favorecer o determinar o plantear un desenlace a esta historia que terminó con la elección de Donald Trump. Entonces se, habrá una, se ha abierto toda una discusión en torno a qué tan seguros estamos los usuarios de estas redes sobre en tanto ponemos mucha información personal en las mismas y si ésta se puede estar ya utilizando para otros fines que no sean lo que inicialmente nosotros pensamos son los eh, eh, fundamentales y centrales. Y para eso hemos invitado esta mañana a Miguel Morachimo, él es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización que tiene una combinación bien interesante porque trabaja mucho el tema de democracia, derechos humanos y también de tecnología de acceso a la tecnología y digamos tiene una plataforma y tiene una página muy interesante donde no solo producen una serie de informaciones entrevistas, artículos de opinión sobre estos temas sino también, es que, eh, también hacen eh, y promueven algunas iniciativas inclusive ante el Parlamento, otras instancias para que se le pueda dar de vía cobertura y dar la sufic el suficiente resguardo al uso de Internet y de las redes, que es tan fundamental también para el ejercicio de la libre expresión. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias tal, por gracias. haber venido Muchísimas gracias por nosotros la a, a conversar esta mañana. Verdad, estamos muy complacidos de que hayas podido visitarnos esta mañana. Yo quisiera, digamos, que podamos conversar sobre lo que ha pasado con eh, Facebook y Mark Zuckerberg el otro día en el Congreso, ha sido una imagen que se ha difundido a nivel internacional y con ese pretexto entrar un poquito a revisar sobre las redes, digamos los controles sobre las redes, todas las medidas que se están impulsando en distintos países para controlar el manejo de las redes y qué tan seguros podemos estar quienes muy asiduamente las utilizamos para distintos fines que he tratado de resumir al comienzo. Cuéntanos un poquito qué cosa ha pasado en eh, Estados Unidos, por qué digamos, el fundador de Facebook termina sometido, digamos entre otros, a la discusión del Congreso de la República por filtración de información. Si se quiere ver de un punto de vista de seguimiento de noticias, sí. desde que ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, se ha empezado, han empezado realmente un año, un poco más, una serie de meses que han sido críticos para Facebook. Lo, finalmente lo que ha hecho que Mark Zuckerberg la semana pasada vaya al Congreso Norteamericano han sido dos razones. Uh -huh. La primera es una pregunta que todavía continúa abierta sobre hasta qué punto. Eh, la inteligencia rusa utilizó el mecan... las plataformas publicitarias de Facebook para dirigir eh, noticias a la población estadounidense, para crear noticias falsas y para radicalizar eh, el, el sentimiento popular. Uh -huh. Eso es por un lado. Y por otro lado, la denuncia más reciente, que es eh, esta revelación de que una firma de consultoría de análisis de opinión británica terminó, nadie sabe muy bien cómo en sus servidores eh, terminaron oh, tú lo has dicho bien, más de 80 millones de, de, de perfiles de usuarios de Facebook ¿no? Sí, en, esta es una empresa digamos que es eh, digamos una consultora efectivamente británica, se llama Canary Analytica, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. que es la que tuvo acceso a toda esta eh, digamos cantidad de información de 87 millones de usuarios y que se dice permitió que hiciera una estrategia para poder uh -huh. eh, fortalecer el voto de Trump en las elecciones. Entonces, Entonces ¿no? la que compromete más los datos personales es la, la, la segunda lista de la y es la que ha sido más comentada porque es la más reciente. ¿No? Entonces, si quieres podemos hablar exactamente eh, de qué pasó ahí. Comencemos exactamente, Miguel, si me lo permites, hablando, descifrando un poco, uh -huh. qué cosa es lo que sucedió y qué consecuencias prácticas tuvo, y qué cosa es lo que va a pasar ahora que el propio Zuckerberg ha admitido que efectivamente los controles no fueron rigurosos y que van a mejorarlos. Lo, lo primero que tenemos que entender es que Facebook es una empresa de publicidad, eh, al igual que una revista, un periódico, una revista por ejemplo que se dirige a gente que juega a fútbol, le puede vender publicidad a alguien que interesado en pelotas o interesado en chimpunes, de Facebook eh, lo que busca es tener la mayor cantidad de información de sus usuarios, donde nacido, dónde han estudiado, de quién son amigos, en qué lugares ha hecho, ha o sea, registrado visitas, de a qué páginas sigue, qué intereses muestra, eh, qué, qué periódicos lee, esto, para de esa manera poder tener un perfil claro de sus usuarios y ofrecerles publicidad. Entonces, de acuerdo, o sea, digamos, saber quién es el uh -huh. que está en la red y para venderle los productos que se acomodan a su perfil. Claro, entonces, por ejemplo, si uh, yo eh, soy una empresa que vende chimpunes, yo puedo decirle a Facebook, ¿sabes qué? Facebook, eh, ponme en los ojos de alguien que recientemente haya ido a un estadio, o en los ojos de alguien que recientemente haya compartido una, una noticia de, de un periódico deportivo Muy o alguien que suba muchas fotos eh, jugando fútbol porque ahora Facebook puede ver nuestras fotos o puede predecir lo que hay en las fotos entonces es consustancial al negocio de Facebook tener toda esa información sobre nosotros. De acuerdo. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, no solo Facebook puede explotar esta información, sino también sus socios. Mm. Y una forma de, de explotar esta información es a través de las aplicaciones y servicios que se conectan con Facebook. Ah. Entonces, cuando tú te creas una cuenta en algún sitio, a veces en lugar de crearte un usuario y una contraseña, te dicen, ¿no quieres entrar con tu cuenta de Facebook? Sí. o esto o cuando o quieres, sea, vinculan uh -huh. tu actividad en otras redes o en otras aplicaciones a tu cuenta de facebook para que también tengan toda la información claro. que estás virtiendo a esa aplicación y cuando das autorizar te vas a una pantallita que dice esta aplicación es va, va a poder acceder a tu nombre a tu fecha de nacimiento y hay varias, varias cosas debajo y todas esas cosas debajo son cosas que nosotros les hemos dado y que te perfilan digamos de cara al negocio de facebook como un potencial eh, usuario o digamos este alguien que va a requerir un servicio que tú le puedes ofrecer después. Entonces lo que pasó es que durante más o menos 7 años, esto, esto ya no es la realidad en Facebook, pero fue la realidad en el 2007 y 2014, cuando tú creabas una de esas aplicaciones que podía ser un juego tipo Crazy Combi o, o para criar tu granja de animales etcétera, tenías que dar este tipo de autorizaciones, entonces la gente se, se las daba e eh, ignoraban que esas empresas realmente su negocio no era darte un juego de, de granja de animales o de salón de peluquería sino era copiar todos tus datos personales para hacer una base de datos que luego puedan vender como parte de inteligencia comercial o financiera de acuerdo. entonces lo que pasó fue es como digamos en su momento, Miguel si me permites antes de que el uso de las redes o internet se hiciera lo extensivo que es ahora te acuerdas que digamos determinadas empresas tenían todos los teléfonos de porque antes lo que te pedían era un teléfono y tú te ibas a determinados lugares en el centro y te vendían CDs con teléfonos de gente y tú le mandabas mensajes o llamaba, llamaba para ofrecer un producto y que eran teléfonos que probablemente recolectaban en encuestas de opinión, en sorteos exactamente, para otros fines pero lo usaban al final Es la misma mecánica que hoy Use, ¿no? Hoy te dicen, eh, te voy a dar Este jueguito para jugar solitario Pero a cambio, dame autorización para mirar tus datos Entonces, yeah. eh, alguien creó Una aplicación a, hace años hace varios años eh, Que determinaba cuál era tu tipo de personalidad según la actividad que habías tenido en Facebook. Ajá. Entonces, obviamente, para saber si eres una persona alegre, triste, etc., te decía, déjame ver todo lo que está en tu perfil. Entonces, tú le dabas autorización para ver todo lo que está en tu perfil. Y Facebook, por alguna razón, en esa época, cuando tú dabas ese tipo de autorización, por ejemplo, yo daba autorización de, para ver lo que hay en mi perfil, no solamente permitía ver lo que estaba en mi perfil, sino también lo que estaba en el perfil de mis amigos. Entonces, tú podías nunca haber jugado a esta aplicación y yo... Al darle autorización a, a la aplicación, permitía, le permitía la aplicación Y a los también. datos de tus amigos. Entonces, de esa manera, claro. eh, esta, esta aplicación para determinar la personalidad se hizo con esta estos millones de datos. Ah, eh, sí. el, y, y hasta ahí estaba todo bien. De hecho, era, era lo que Facebook permitía. Facebook permitía o que, sea, hasta ahí, digamos, era parte de lo que habitualmente uh -huh. Facebook estaba haciendo. ¿En y nosotros, qué momento se trasladan a un escenario de lo que ya no estaba permitido? Eh, y, y, eh, y nosotros, como usuarios, eh, al, al usar la plataforma, realmente autorizamos que la empresa. Exactamente, o sea, es. ahí están mis datos, tú usalas como te parece eh, Esta empresa por alguna razón le vendió esta, esta base de datos a Cambridge Analytica, Ajá. que es la, la consultora británica polémica ¿no? Sí. Y, ah. esto se, y eso se supo recién muchos años después y Facebook se dio cuenta, antes de que una, hace más de un año Facebook sabía que Cambridge Analytica había adquirido ilegalmente esta, esta base de datos eh, en contra del, de los términos y condiciones del desarrollador eh, y le dijo, y lo único que dijo es, le mandó un mail pidiéndole que por favor la borre y Cambridge sí. Analytica le dijo que ya está bien la voy a borrar y obviamente sí. nunca lo borró y lo que claro. se ha sabido hace un mes un poco más eh, por, la, por lo, el periodismo británico es que nunca lo borró no, entonces hoy la pregunta que, que convocaba a Mark Zuckerberg en el Congreso es señor Zuckerberg ¿cómo hemos llegado a este punto en el cual hay la, y tant, millones de datos de usuarios eh, que han sido extraídos de su plataforma y que hoy están dando vueltas por todos lados. Solo para que veas el nivel de la anécdota, Facebook tiene una página en la que tú puedes entrar y ver si tus datos han sido comprometidos como parte de ese filtrado de datos. Y los Bien. datos de Mark Zuckerberg también han sido, están, habían sido comprometidos. Imagínate, o sea, digamos que da cuenta de la poca seguridad que tiene... ...la información uh -huh. que nosotros le hemos dado voluntariamente a eh, Facebook. Pero entonces, ¿fue un problema de que alguien se metió a Facebook y sacó esa información? ¿O es que, digamos, Facebook se lo pasó a esta...? Claro. A, a es, es, es más que el caso de... es, es un agente que tenía acceso legítimo a la información... Que, que actuando fuera de sus funciones y de su rol autorizado le, le prohibió acceso a un tercero de ¿no? acuerdo, y qué se hizo con esa información de cara a lo que pasó en el se, lo que se sabe es que esta información fue usada como una gran base de datos para entender ciertas correlaciones, por ejemplo uh -huh. se entendió que la gente de, del sur de Estados Unidos, de cierta demográfica al mismo tiempo que prefería votar republicano, también le gustaban ciertos artistas de hip hop o tendían a ir de a acuerdo. cierto tipo de marchas, o le interesaba cierto tipo de noticias, entonces eso la, lo, el servicio que ofrecía esta consultora era entender esas correlaciones y darte la, a ti como como actor político, darte la estrategia de medios De cómo vincularte con ese sector para ganar de, votos. Ajá, exacto. Entonces, ya, bueno, entonces si le gusta la música, hip hop, de determinados artistas, hacer algo de pronto con mm, esos artistas en esa zona para que puedan, por ejemplo, mm, dar cuenta mm, de discursos que tú querías que mm, entren a ese sector. Entonces, la promesa de valor necesariamente es alta, ¿no? Eh, sobre todo cuando operas con datos a esta escala, en, en, en tecnología... Eso se llama Big Data, es Ajá. cuando tienes millones y millones de, de, de, de perfiles y de, y, de, y de filas de datos que te permiten establecer correlaciones que a, hasta hace poco eran eran impensadas. ¿no? Uh -huh. Ahora, y, y entonces, eh, pero ¿qué pasó ahí? Entonces ellos vendieron estrategias uh -huh. para llegar a esos sectores sí. y se lo vendieron que a la campaña de Donald Trump. Entre otros, entre otros clientes. A otros, a otros clientes en, en México también, también han, han, han claro, en México también. De hecho, una cosa curiosa que ha sido poco reportada es que on, una, uno de los medios británicos se difundió disfrazó de un cliente de Cambridge Analytica uh -huh. eh, y le grabó un video secreto donde Cambridge Analytica le, le, le hacía toda la oferta de servicios y, y les mostraba un video de todos los países donde Cambridge Analytica había operado y estaba sombreado Perú en, en, en ese ¿Ah, mapa sí? mundial ¿sí? y, y dime, ¿y con la misma modalidad? Es decir, utilizando información mm -hmm. que venía del frío para perfilar a determinados sectores no se y sabe. después participar en la política. No se sabe. Pero era, podría ser esa eh, la sí, metodología. Porque lo que, eso, y eso es la... la ...digamos, la parte más interesante... ...más allá de por qué preocuparnos por los datos de Mark Zuckerberg... Sí, ...es que sí, sí. esta puerta... ...que fue explotada por Cambridge Analytica... Ha estado abierta durante siete años Y ha podido ser explotada Al menos por miles de aplicaciones De todo el mundo, claro. en todos lados Que nosotros al consentir que, que vean a qué artista famoso nos parecemos Que vean eh, a, a qué pintura del renacimiento nos parecemos Porque eso es increíble, ¿no? la tú dices a qué Y te hacen una claro. un escaneo y entonces, Pero entonces ahí lo que ellos ganan Es conocerte personalmente claro, Además, lo... al margen de que te hagan la eh, Digamos, la foto, el dibujo este no Claro, no, es, está, no hay nada de malo en que te ofrezcan. Eso. Sí, claro. Lo, lo interesante es que nosotros, como usuarios, tendríamos que abrir bien los ojos porque siempre hay una pantalla de autorización. Y sí. En esa pantalla de autorización te dicen qué cosas estás aceptando compartir con esa empresa y qué cosas no. De acuerdo, lo que hace que tú después no puedas reclamar si te has puesto sí uh -huh. a darle información y a pedir que ellos la puedan utilizar para los fines que ellos consideren adecuados. ¿no? Eso, eso es por un lado, ¿no? Y lo que, lo que se. Otra cosa que se comentaba en el, en el Congreso no solamente era sobre la información que nosotros le hemos dado a Facebook, como donde nació. ...como me llamo... ...sino también sobre la información que Facebook genera sobre nosotros... ...que no le hemos dado... ...por eh, ejemplo... ...por ejemplo... ...Facebook podría saber que somos católicos... ...sin que se lo hayamos dicho... ¿Por qué? ...porque... Ya ...tenemos muchos amigos que han registrado su, su religión como católica... ...porque hemos sido un colegio católico... ...porque hacemos check-ins en, en iglesias... Eh, ...porque eh, no hemos trabajado en Semana Santa... Eh, ...y de la misma manera podrían saber... ...qué preferencia política tenemos... ...podrían Ajá. saber nuestra orientación de género... Eh, ...podrían claro. saber un montón de cosas que simplemente las deducen mirando los datos, porque ven que hay 200 otras personas que comparten estos nueve factores contigo y no este décimo, claro, eh, dices entonces, tú probablemente tengas este. Décimo. El, claro, van como filtrando, ¿no uh -huh. cierto, esas variables y al final te caracterizan pues, de determinada manera y te dicen, este esta persona tiene tantos años, es católico, le gusta tal cosa, hace todo eso, este deporte y le gusta uh -huh. ir de compras sobre estas cosas. Claro. Y ahí esa información que se vende, digamos, sí. para quienes quieran. Y eh, esto para una publicidad. No es ninguna novedad. Es decir, para quien sea que ha pagado anuncios en Facebook en Perú o en cualquier lugar del mundo en, en los últimos dos años, la, la, el nivel de granularidad y el nivel de detalle que Facebook te permite eh, determinar para tu, mostrar tu publicidad es, es ya escalofriante. ¿no? Es o sea, mayor, ¿no? Cada vez hay más cosas uh -huh. que a uno le, le pregunta sí entonces eh, la pregunta también era esa ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la información que, que los usuarios no te han dado, pero que tú generas? ¿Y qué pasa con la información? Incluso ellos tienen información sobre usuarios que no están en Facebook. O sea, tú Ajá. podrías nunca haber tenido una cuenta en Facebook. Ahora, ¿y, y, ¿y quién es dueño de esa información si esa tú no la autorizaste? Por ejemplo, si a mí me dicen, usted autoriza que podamos registrar tal información, uh -huh. y tú dices, sí, pones tu nombre, tu edad, a qué me dedico, qué me gusta, ya perfecto. Pero si ellos me perfilan en base a mis amigos, a lo que yo voy publicando, a lo que pude mis amigos, esa información yo no la he autorizado. Uh -huh. Ellos, digamos, la están deduciendo en base a una operación que están desarrollando que no es la que me dijeron que iban a hacer. Claro. Es, uno el... pa es pasible, por ejemplo, de uno que se pueda quejar de eso, hay canales para hacerlo o no. Si habláramos en términos de una empresa peruana, sí, ¿no? Es decir, eso... Eh, una cosa es el consentimiento para el tratamiento de datos, por ejemplo yo te digo tu nombre, y apellido, dame autorización para ah. usarlos pero una vez que me das autorización para usarlos yo puedo tratarlos, lo que significa que yo puedo hacer todo tipo de cosas con ellos, que puede ser generar estas nuevas correlaciones, eso no significa que tú no tengas derecho a eso sobre esos nuevos datos significa que simplemente no necesitas dar el consentimiento para, para que yo los genere ¿no? entonces pero claro, esos nuevos datos tú sí tienes derecho, si te hacen identificables, porque eso es, eso es el estándar, un dato personal es tuyo siempre cuando te identifique o te haga identificable, ah. ¿no? entonces si te es identificable, tú tienes un derecho sobre ellos. En el caso, por ejemplo, eh, trayéndola a territorio peruano, un banco, una financiera, una clínica, que podría sospechar, por ejemplo, que tú es, tienes cierto tipo de enfermedad eh, crónica. Eh, eh, tú podrías decirles que por favor dejen, de, eh, corrijan ese dato en sus sistemas o dejen de contactarte porque no les has dado autorización o porque estás en Muy contra bueno. de la forma en la que se usa. ¿no? En el caso de Facebook es más difícil porque es una empresa que está domiciliada en el exterior. Ajá. Y ahí entramos a un conflicto que no está resuelto en el mundo: que es hasta de, hasta qué punto podemos nosotros aplicarle la ley nacional, la ley peruana en este caso, a una empresa extranjera. Hay quien dice que sí, en tanto ellos están usando datos de peruanos Ajá. y están haciendo de una u otra manera negocio. En Pero Perú. en qué jurisdicción? Eh, podría ser la peruana o podría ser la extranjera también. Y ahí eh, ha habido algunos casos donde. Por ejemplo, hay un a propósito de este caso de Cambridge Analytica, ¿Sí? México, que tiene una ley de protección de datos personales muy parecida a la de Perú, está investigando activamente Cambridge Analytica y a las empresas. Eh, ...que hayan usado datos a, a través de, de, de estas de esa, de plataformas de aplicaciones y a Facebook indirectamente... Y atender. lo que puede significar que una denuncia a, a Cambridge Analytica y a Facebook, uh -huh. digamos, de manera colateral también, ¿no es sí, cierto? pero para ponerte otro caso, en Perú, nuestra autoridad de protección de datos, que es una oficina del Ministerio de, de Justicia... Justicia claro. ...ha seguido procedimientos contra Google en California... Eh, y los ha logrado sancionar en sede peruana a esta empresa californiana. O sea, ¿Ah, sí? Sí. ¿Por Por difundir datos eh, de peruanos que eh, no estaban autorizados. Digamos, si lo queremos poner así, el, los casos son los casos del famoso derecho al olvido, Ajá. pero el, el, sub, el, el subtexto es que la, el Ministerio de Justicia consideró que, Facebook, que Google, al ser una empresa californiana, y pero tratar datos de peruanos está obligada a cumplir la ley de protección de datos personales peruana Sí, y por ahora ende, esto huy, de repente es. estoy conversando con Miguel Morachimo el es director ejecutivo de Hiperderecho que como lo vienen escuchando, conoce un montón de estas cosas y nos está permitiendo eh, o nos está entregando dando algunos criterios que hay que tener en cuenta cuando uno se relaciona con estas redes pero quería preguntarte sobre este derecho al olvido esto es muy importante uh -huh. porque eso significa que se publica una información sobre una persona que por ejemplo en el transcurso del tiempo da cuenta que Termina siendo inexacta o que ya fue parte de una información del pasado Pero tú no quieres que se siga reproduciendo ¿no es cierto? Por ejemplo una persona que fue denunciada por algo En determinado momento después se comprueba de que todo estuvo bien Se resolvió el asunto y tú pides que eso ya no se siga difundiendo Tu nombre no aparezca vinculado a un hecho que tú uh -huh. consideras ya debe dejarse de lado ¿Este es un caso parecido a este o no? Eh, es un caso parecido en tanto ambos tratan de datos personales de El derecho al olvido, lo que se le denomina derecho al olvido es el eh, in intento de utilizar la ley de protección de datos personales, que es una ley que existe para relacionarte con bancos, con sí. empresas de telefonía, y usarla contra nuevos tipos de empresas, como un buscador de internet, claro. por ejemplo, o un periódico, uh -huh. o una revista, sí. o un blog. Y ¿no? aquí va una discusión más allá al tema de la libertad de expresión. Exacto, también. y eso es uno de los problemas Exactamente. Que, que existe. Ahí hay un límite. ¿no Pero cierto? tú has identificado bien el patrón, el sí. patrón es el mismo. Tienes una ley nacional y tienes una empresa extranjera que viene de alguna manera incumpliendo esta ley nacional nosotros como sociedad tenemos el, en principio de soberanía tenemos el, o sea, podemos tener el derecho a tener leyes malas Ajá. Eh, claro pero, pero no ¿Hasta qué punto podemos imponérselas al mundo? ¿Hasta qué punto podemos ir y decirle, tocarles la puerta y decirles ¿Sabes qué? Ahora estás obligado a cumplir la ley peruana eh, y, a, y de qué manera es técnicamente posible para Facebook tener un Facebook para Perú y sí. un Facebook para el resto del mundo o un Facebook para España, un Facebook para Inglaterra y eso es eso es la puerta que abre eh, esto ¿no? Y, y lamentablemente las discusiones en el Congreso estadounidense que venían con, con mucho ímpetu de cara a poder resolver este problema lo que han terminado encontrando es que el problema es mucho más complejo de lo que se, de lo que parecía ¿no? y, sí. y al cabo de estas dos sesiones eh, existe en Washington esa sensación de que hay que hacer algo pero no se sabe bien qué en parte porque Facebook ha tomado proactivamente un montón de, de, de, de roles eh, para prevenir este tipo de cosas en el futuro Sí pero en parte también porque a Facebook le conviene, o sea, es, es consustancial el modelo de negocio de Facebook que ellos recolectan información. Entonces, de acuerdo, no va no a haber ningún escenario en el cual se comprometan a recolectar menos Exactamente, información. no, eso no puede comprometer, ese es su negocio. Le van a decir, quizás ya no la voy a compartir con tanta gente. Exactamente. ¿Y tú crees que eso va a pasar? Que esto que ha sucedido con esta información que se ha filtrado y que ha manejado esta empresa analítica y el reconocimiento del propio este Zuckerberg, ante el Congreso de que debieron tener más cuidado va a afectar a Facebook o no que tú crees que en general la gente la verdad siendo una cosa de dimensión internacional le parece que no es tan relevante para el uso cotidiano que da a esa red es, a, a, depende del público yo creo que hay un público que más sí, sensible ¿no? sí, que, que sí está considerándolo o sea el fundador de WhatsApp por ejemplo, sí. él está promoviendo que, que borran Facebook. Y WhatsApp es una empresa de Facebook. Sí, pues, Él sí, trabaja sí. para Facebook. Esto... Eh, y yo creo que es el, el problema principal para Facebook es ese, ¿no? Es... es cómo se está percibiendo su marca globalmente y hasta qué punto tú por ejemplo Facebook está a punto de lanzar uno de estos nuevos eh, parlantitos que pones en tu casa y al cual le hablas y te ah, responde sí. ¿no? entonces qué confianza puede tener la gente en comprar un producto así de si una empresa que no solo puedes escucharlo tú sino claro, estar escuchando muchas otras personas o de una empresa que simplemente puedes no haber sabido nada el caso pero sabes que el tipo ha estado en el congreso dos días enteros dando sí, explicaciones sí, sobre cómo sí, usan sí, tus datos sí. ¿no? entonces hay, hay un daño ahí pero quizás para nosotros los, los, los usuarios los ciudadanos peruanos el, lo, la principal lección es entender que nuestros datos tienen un valor, ¿no? Y ese valor sí. no, no es exactamente cero. Cada que nos piden el DNI, cada que nos ofrecen hacernos una nueva cuenta de fidelización y nos dicen, no no se preocupen, es gratis, te vamos a dar una nueva tarjeta y con esto tienen descuentos. Sí. Es algo de lo cual nosotros podemos beneficiarnos, pero también hay que preguntarnos qué pasa luego con esto. Eh, esta farmacia, de repente, sus dueños también tienen un banco. Eh, eh. Bueno, que por lo general en nuestros países es así, ¿no es cierto? Eso. Hay molos, una odios. clínica, no Entonces, sé. Entonces, claro, el que es dueño de la farmacia es dueño de la, clínica, el dueño de la clínica, el dueño de la clínica el dueño del seguro, el dueño del seguro, el dueño de tal. Entonces, tú al dar la información al de la farmacia, uh -huh. estás dando a toda la cadena. Y por eso es que después te llaman, te escriben y te ofrecen los servicios. Lo mismo ¿no? con las empresas de telefonía. Las empresas de telefonía no solamente saben... Eh, ...a quienes llamamos... ...saben a dónde vamos... ...también... ...o sea... ...hay un escenario... ...en el cual claro. las empresas de telefonía... ...podrían ofrecer... ...esa base de datos... ...a... a ...comerciantes diciendo... sabes que le vamos a mandar mensajes de texto... ...solamente a la gente que visita Gamarra... ...porque nosotros sabemos... quiénes visitan Gamarra... ...realmente nah. está en nuestra base de datos... ...entonces es entender... Que nuestros datos importan, eh, primero como tú señalabas al inicio, entender cómo que hay que conservarlos apropiadamente, no darlos solamente en los casos en los que hay, tengamos confianza en, en la otra parte y, en, y pedir explicaciones también, pedir más transparencia. Porque en definitiva, si bien es cierto, nuestras leyes están bien escritas. Nuestras leyes dicen que alguien al pedir tus datos tiene que decirte para qué los va a usar y con quiénes los va a compartir. Es la última parte de con quiénes los va a compartir y cómo es la parte más débil de, de, de, de, de, de todo el proceso y es de la que menos una existe. ¿no? Sí, no, y ahora, pero también hay que dar cuenta de que en los últimos tiempos, no solo en las redes, sino en general para algunos trámites, te ponen la pregunta si tú deseas que esa información que está dando se comparta o no. Claro, porque, porque es obligatorio. Porque es obligatorio. Y en algunos casos, claro. Es muy difícil controlar que eso suceda porque la información circula y tú no sabes quién se la ha pasado. Pero no en los casos sí, por ejemplo, te pongo el ejemplo hace no mucho cuando matriculaba a mi hija en el colegio y si sí te ponen, quiere usted que la foto de su hija aparezca en tales documentos, tú pones no y sencillamente no lo claro, sacan. Pero ese es un problema menor, claro más reducido. Y y va... Lo que tenemos nosotros como usuarios es, si por ejemplo un día nos llega a nuestra casa una carta de un banco con el que nunca hemos establecido relación, o eh, un, el anuncio publicitario de, de una empresa con la que nunca a la que nunca le hemos prestado nuestros datos, nosotros podemos eh, escribir una solicitud de acceso a datos personales, se llaman solicitudes ARCO, eh, son gratuitas, eh, es el equivalente a llenar una hoja de reclamaciones yeah. para datos personales. Entonces, ¿Y dónde lo ubicas? Esas Todas las empresas deben tener en su página web o en ya. su local, una, un formato de solicitud de arco. Y tú pones ahí, esta información me ha llegado, yo no he autorizado ni mi dirección ni mi. Se llama arco porque te permite hacer cuatro cosas: acceso, rectificación, cancelación u oposición a la forma en la que se estén usando tus datos personales. Acceso puede ser, dime qué datos personales míos tienes ahí. Rectificación es, corrige esto, yo no soy esto, eh, este no es mi dirección, esto no es mi teléfono, etc. Cancelaciones, por favor, eh. Eh, borra tus datos personales de, de tu, mis datos personales de tus datos de datos yo pese a que pueda haber dado el consentimiento o no hoy en día ya no quiero que los digas usando las oposiciones ten mis datos personales pero deja de usarlos para esto ten mis datos personales pero deja de, de llamarme y eso requiere de o tiene un procedimiento no solo para enviar sino para eh, recibir una contestación digamos claro. una respuesta lo bueno es que tiene que hacerse lo que tú pides activa un mecanismo legal al mandar esa solicitud. ellos tienen un plazo eh, que es de 15 días me parece para responder eh, y si no responde responden en 15 días, tú puedes ir gratis a la Dirección General de Protección de Datos en el Ministerio de, ¿De Justicia, eh, iniciar un procedimiento trilateral de tutela, que también es gratis, eh, me parece, o te harás una tasa, sí. y eh, pueden ser sancionados solamente por no haberte respondido la solicitud. E incluso, ah, mira, esto es bien importante, es que yo lo tenía claro, y es bueno que podamos conocerlo, Miguel, ahora que nos comentas. Esto es como tú dices, el libro de reclamaciones, que es algo a la que sí los establecimientos le tienen miedo evitan que tú llegues al libro de reclamación porque eso tiene un procedimiento ¿no? claro. La vez pasada, yo me fui a una farmacia y pedí un genérico y no tenía, Le dije tráeme su cuaderno <risa> para reclamar y consiguieron no sé de dónde el medicamento genérico que yo necesitaba justamente para evitar que se amara el procedimiento, solamente una última tengo que irme ya a una, una pausa eh, estoy conversando con Miguel Morachimo, él es director ejecutivo de Hiperderecho, ustedes los pueden encontrar en internet, tienen mucha información valiosa y pueden contactarse con ellos también para algunos asuntos puntuales pero cuáles son las recomendaciones de cómo usar estas redes, porque es verdad, yo a veces yo eh, le pido le digo a unos amigos, familiares porque hay esta tentación de publicar absolutamente todo lo que uno hace. Entonces hay personas que no pueden vivir. Eh, o sea, ya sé, en este momento almorzando en tal lugar, en este momento saliendo del restaurante, en este momento manejando, ese tal. Entonces, claro, también estás dando no solo, digamos, a Facebook una información que tú ya bien has contado, sino otra gente que pueda estar siguiendo tu perfil y decir, mira, en tal hora, en tal hora, él no está en su casa porque hace tales actividades y por lo tanto puede pasar... Algo, ¿no es cierto? O cuando uno se va de vacaciones. Claro, lo que habrá que hacer es publicar la foto cuando ha regresado de vacaciones, o no cuando está de vacaciones porque si no se meten a tu casa. ¿Cuál es, digamos, la recomendación más general, más cotidiana que habría que dar sobre esto ya desde este otro ángulo? Yo creo que hay que tratar la información personal con el mismo cuidado con el que tratamos otros aspectos de nuestra privacidad como eh, nuestras contraseñas, nuestro nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, no significa que tú no le puedas dar eso a otra persona, pero tienes que confiar en la persona en la que se lo estás dando, tienes que saber para qué se lo estás dando, y tienes que saber que la persona que se lo estás dando no lo va a compartir con terceros. Claro. Eh, no hay, lamentablemente no hay una sola gran receta. Es verdad, sí. Pero si ustedes, en la red social que ustedes utilicen, eh, eh, Facebook, Twitter, lo que sea, vayan a la parte de privacidad y ahí afortunadamente se ha simplificado mucho más el proceso, hay una serie de preguntas que tú puedes ir llenando y ellos te van asesorando sobre cómo configurar mejor tu perfil de cara a terceros de cara a la red social es un poco más difícil sí. pero de cara a terceros, que yo creo que en el Perú es el caso más común, no la posibilidad de que un enemigo o alguien una persona con malas intenciones pueda hacerte este rastreo virtual es, es, es lo más apropiado ¿no? de acuerdo, Miguel, muchísimas gracias por haber venido, Encantado la verdad, estar para explicarnos Siempre lo, con aquí tanta claridad todos estos temas, y te vamos a invitar, de pronto hacemos algo un poco más sistemático para que puedas venir a hablar a tus oyentes Hay sobre distintas hablar. aristas de, de este trabajo que ustedes hacen. Ha sido Miguel Morachimo, entonces, director ejecutivo de Hiperderecho, que ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa, me voy rápidamente al centro, a la sala de prensa de eh, RBC Radio, para que Wilder Orbegoso y Fernando Moreno puedan traernos la información.